Muy bien, compañeros, vamos a resolver ahora el problema número 2, ¿correcto? El problema número 2 que nos dice la suma de los números de masa de dos isótopos es igual a 63, ¿correcto? Dice la suma de masa, la suma de los números de masa de dos isótopos es igual a 63. Y la diferencia de sus neutrones es 7, determinar el, man, el menor número de masa, ¿correcto? Entonces, para ello... Eh, vamos a resolver este problema, pero antes vamos a identificar lo que es un isótopo, ¿correcto? Muy bien. Un isótopo eh, se diferencia, por ejemplo, el isótopo que tenemos eh, podría ser el deuterio, el deuterio y el tritio, pero acá no están hablando de los isótopos. ¿Qué en común tienen ellos? ¿no? Que tienen diferente número de neutrones y tienen diferente número de masa, ¿correcto? Y también eh, podemos ver en ellos. Eh, la diferencia entre números de neutrones y diferentes números de masa. Entonces, eso y diferentes números de neutrones, diferentes números de masa, y también tienen igual Z. Entonces, vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean lo que es un isótopo, ¿no? Un isótopo, sí, lo vamos a poner con color rojo para poder entenderlo y de ahí podamos resolver el problema, ¿ya? Un isótopo, correcto, tiene igual número atómico, igual número atómico, como está en separada separata, en, en el libro de UTP, y también eh, tiene diferente número de masa, vamos a ponerla acá, con el signo, diferente número de masa, te lo voy a tachar, diferente número de masa, ¿qué más? Y también tiene diferente número de neutrones. Entonces, con esos datos nos vamos a guiar, para poder resolverlo. ¿Correcto? Vamos a poner aquí diferente. Y diferente número de masa. Entonces, este es el concepto de un isótopo. El concepto de un isótopo. Ah, ya. Entonces, ahora dice la suma de los números de masa de dos isótopos. Vamos a dibujar a los dos isótopos. Para poder entender más rápido el ejercicio. Tenemos aquí los dos isótopos. ¿Correcto? Un elemento químico. Que tiene acá diferente número de masa. Le vamos a poner aquí a 1. Y aquí le vamos a poner a 2. Porque tienen diferente número de masa. Diferente número de neutrones. Pero mira acá lo importante. Tienen igual Z. O sea, número atómico. ¿Correcto? Para que te puedas guiar. Y también puedas resolver rápido los ejercicios que están aquí. ¿No es cierto? Entonces, acá hay un dato bueno que nos dan Dice que estos isótopos, ¿no? En el número 2, dice, eh, los lo números de masa de isótopos, dice que son igual a, 60 y, a 63, nos está diciendo, ¿no es cierto? Eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Quiere decir lo siguiente, que por ejemplo, si yo tengo acá, quiero calcular, eh, dice, como dato que nos dan, dice, y la diferencia de neutrones es 7. Viene otro dato que nos dan aquí importante. Vamos a ponerlo aquí como dato. Como dato tenemos que los números de neutrones, dice N1 menos el número de neutrón N2, ¿no es cierto?, porque tienen diferentes números de neutrones. Dice que es igual a cuánto? A 63, ¿no es cierto? Dice, y la diferencia de neutrones, perdón, es igual a 7. Entonces, ahí tenemos como dato. Correcto? nos piden determinar el número de masa del isótopo. ¿Cierto? Pero nos piden dice determinar el menor número de masa del isótopo. Entonces vamos a poner aquí y tenemos dos isótopos diferentes, ¿no? El menor número de masa. Eso es lo que nos pide el problema. ¿eh? Nos pide y nos dan como dato ello de encontrar el menor número de masa de los isótopos para poder resolver. Muy bien, entonces ahí tenemos como dato, y vamos a empezar a resolver este problemita. Miren, vamos a ver. Aquí tenemos ya, claro, que si nosotros po sabemos por teoría que el número de neutrones, ahí hay calculando, el número de masa más, ¿quién? Más Z, ¿no es cierto? Así es ahí el número de neutrones, ¿correcto? Eso lo aprendimos en clase para calcular, en este caso, el número de, de masa. ¿No? El número de masa se ha calculando la suma, ¿no? De el número, en este caso, el número de masa era Z más N, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? El número de masas, el número de neutrones se ha calculando, perdón, acá me he equivocado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá, disculpen, ¿ah? ¿eh? El número de masa se haría calculando, ¿no? Hallando Z más, o sea, el número atómico más el número de neutrones. ¿Correcto? ¿No es cierto? Esta era la fórmula, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Está viendo que esta, esta es una formulita, entonces lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a formar aquí dos ecuaciones. ¿Qué forma? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Que el número de masa de A1, ¿no? Conociendo esta fórmula que está aquí, sería igual aquí a su número de atómico más el número de neutrones. Pero en este caso, como es el primer isótopo, le vamos a llamar N1, ¿correcto? Del segundo, miren, del segundo. Voy a ponerle acá un número, ¿ya? Número 1. Y este número 2 para que te puedas guiar, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a poner 1 para que te puedas guiar. Ahora le toca 2. Vamos a ver en 2. En 2 tenemos que el número de masa, A2, sería igual a su número atómico más el número de neutrones. En este caso, el número de neutrones del segundo isótopo sería N2. ¿Correcto? Muy bien. Ahora fíjate acá, mira lo que vamos a hacer. Pero nosotros sabemos que la masa atómica aquí es igual, ¿no? La masa atómica que es igual a Z más el número de neutrones, ¿no es cierto? Ahora mira lo que voy a hacer acá. Fíjate, fíjate bien. Acá tenemos que el número atómico son igual, entonces mira lo que voy a hacer acá. Voy a poner esto, lo voy a pasar para acá, mira. Lo voy a pasar de esta forma para que lo puedas entender. Voy a ponerlo todo en función de Z. Porque ambos son iguales. Voy a poner aquí Z. O sea, el número atómico. Y esto lo voy a pasar a restar. Me quedaría A1 menos neutrón 1. Para el siguiente, voy a poner Z. Correcto, claro que Z está en este lado, pero lo estoy colocando aquí. No va a influir en nada. Me va a quedar A2. Menos neutrón 2. ¿Cierto? Miren lo que he hecho ahí, ¿no? Para poder organizarme bonito y tener ya listo. Ahora resulta que tenemos aquí un dato muy importante también. Mira. Y nos dice el problema, ¿no? La suma de los números de masas de estos dos pues dice que es igual a 63. ¿Correcto? Entonces, ¿esta diferencia cuánto vale? ¿No? 63, ¿no es cierto? Entonces, pero dice la suma. De ellos, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar como dato aquí, que la suma de A1 más A2, ¿cuánto vale? Dice 60 y 63. Pero mira cómo el problema se va poniendo un poquito fuerte, ¿no? Dice, la suma de los números... Ahora hay que saber que esto viene a ser la suma de sus números másicos, ¿no? Del isótopo que es igual a 63. Pero también nos dice y la diferencia es un neutrón es 7 ¿no? ¿Qué es lo que nos están dando? Entonces, vamos a poner como dato que la diferencia de su neutrón es el neutrón 1 menos neutrón 2. ¿Cuánto vale? Vale 7. ¿Correcto? Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí. Ya, para resolver este problema y no complicarlo. Mira lo que vamos a hacer aquí. Como ya sabemos que esto, el, en este isótopo, son iguales lo que voy a hacer es igualar, ¿correcto? Estoy igualando, mira. voy a igualar porque ya sabemos que el isótopo son iguales, o sea, ¿qué son iguales? Iguales en Z, el número atómico, y es una de las propiedades que tiene el isótopo, entonces voy a igualar estos términos, aquí lo voy a marcar bonito para que lo puedas ver, voy a igualar estos términos ya que entendí que el isótopo tiene igual número atómico. Se lo voy a igualar aquí, mira, en este color para que lo veas. Voy a igualar A1 menos N1. ¿Con quién lo voy a igualar? Con su otro isótopo. Que sería A2 menos N2. ¿Correcto? Ahora voy a tratar de sacar que esto influye aquí para poder resolver rápido el problema. Y mira lo que voy a hacer. Voy a mandarlo esto está aquí, todo, todo que está aquí, lo voy a mandar al otro lado, ya, lo voy a mandar ahí para que pueda verse mucho mejor, ¿correcto? Muy bien, pero aquí tenemos A1 menos N1 y el número de neutrones, entonces miren lo que vamos a hacer aquí, a ver, ahora voy a agarrar y conociendo de que la suma de A1 más A2 vale esta cantidad y el número de neutrones vale 7, la diferencia, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar en estos datos acá. Pero dirás, ¿cómo lo reemplazo? Porque aquí hay una suma. Acá, hay un, acá esto, si yo lo paso a restar, sería una diferencia. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a jugar con ellos. Mira lo que voy a hacer acá. Si yo, por ejemplo, quiero A1, ¿cierto? Que es el dato que yo quiero reemplazar. Me quedaría de este, este dato 63 menos A2. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? Me vas captando la idea. Entonces voy a agarrar y voy a organizarme. Mira, A1 sería ¿quién? 63 menos A2. ¿Correcto? Mira, te está dando cuenta. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tengo A2, ¿cierto? ¿Correcto? Aquí tengo A2. Ese A2 lo voy a dejar ahí. ¿No? Y mira lo que voy a hacer con el número de neutrones 2. Esto lo voy a pasar para allá, mira, mira lo que voy a pasar. Número de neutrones es 1, y este lo voy a pasar a restar aquí 7, y esto lo voy a pasar para allá, para que salga positivo. ¿Con qué finalidad de poder hallar el resultado? Entonces, reemplazo aquí, mira, el número de neutrones 2, aquí sería igual, sería igual a toda esta cantidad que ves aquí, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces sería aquí, neutrón 1 menos 7, ¿no es cierto? Pero también podría hacer otra cosa, mira. Esto de aquí, tenemos aquí menos neutrón 2, ¿no es cierto? Y esto de aquí, lo voy a pasar para allá y va a pasar sumando. Mira. Pero como pasa sumando, ¿no es cierto? Perdón, neutrón 1. Pero como pasa sumando, y si lo ordenas aquí, te va a quedar así, ¿no? 63, mira, fíjate, 63... ¿Correcto? Esto pasaría con signo negativo, ¿no es cierto? Pasaría con signo negativo, pero para que se pueda organizar, lo voy a poner menos 2A2, ¿cierto? Que se está sumando ahí. Y acá me quedaría menos neutrón 2 más neutrón 1. Ahora fíjate, mira lo que voy a hacer aquí. Estos datos de aquí... Lo voy a pasar para aquí, pero mira cómo va a cambiar el signo. Neutrón 2, ¿no? Porque pasa para la forma positiva. Y acá cambia, mira, en forma negativa, el signo ahí. Y esto al pasar para allá se convertiría en 2 a 2, ¿cierto? Y este cambiaría de signo, menos 63, ¿te ahí te cuenta? Mira, menos 63, ¿correcto? Vamos a poner aquí bonito. Menos 63. Pues mira ya cómo voy obteniendo todos mis resultados. ¿no? Ahora dice que la diferencia de ellos. ¿Vale cuánto? 7. Esto vale 7. Y ya tengo mira. El valor de. Mi número atómico. Perdón mi número de masa. Entonces. ¿Qué pasaría con el 63? Porque voy a ir mi primer. Valor del número de masa del isótopo. Esto pasa a sumar y sería 63, eh, pasa a sumar más 7, ¿cuánto sería? 63 más 7, ¿no es cierto? Pasaría para ella a sumar, sería 63 más 7, sería, eh, sería 70, ¿no? Y acá me queda igual a 2 a 2. Por lo tanto, el número de primer... Número de masa del primer isótopo sería 72 entre 2. Sería 35. ¿Cierto? 35, ¿no es cierto? Mira. Sería 35. Resolviendo lo bonito. Y ya podemos visualizar la respuesta. Ahora faltaría ver el otro, ¿no? ¿Dónde lo reemplazo? Lo reemplazo aquí. ¿No? Para hallar el número de, eh, de masa del siguiente isótopo. Entonces voy a reemplazar estos datos aquí, mira. Voy a reemplazar estos datos aquí. Dale, copiar para definir cuánto vale el otro isótopo, ¿ya? Ahora fíjate acá, mira, sería, ¿no? A1, que vale cuánto? No sabemos, ¿no? Vamos a ir el isótopo del otro. Sería igual a 63 menos el isótopo que acabamos de hallar. ¿Cuánto vale? 35, ¿no? ¿Cuánto sería 63 menos 35, no? 63 menos 35 nos sale, vamos a ver, 63 menos 35 nos sale, a ver, aplicando un poquito las matemáticas ahí, sería 63 menos 35, sería igual a 20, a 28, ¿no? Sería igual a 28, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando determinar el menor número de masas. ¿Quién es mayor? ¿35 o 28? La respuesta sería la clave, la, la C. ¿No? De esa forma ya tenemos, ¿Tenemos la ahí? respuesta del problema número 2. Vayamos ahora al problema número 3. Vamos al problema número 3. Para finalizar, este es el problema número 1 que hicimos. A ver, vamos a ir al problema número 3, ¿ya? Para allá terminar con la pequeña ese problema no vamos a dejar de compartir para pasar al último problema ya y con esto ya ustedes puedan también hacer dos problemas me dice dos átomos dice dos átomos son isóbaros siendo ocho la diferencia entre sus neutrones no y 46 la suma de sus números atómicos acá también nos dan los datos dice que son isóbaros ahora lo bueno de los isóbaros vamos a definirlo aquí ya ¿eh? ¿Qué viene a ser un isóbaro? A ver, aquí lo voy a poner para que se puedan ustedes guiar. Un isóbaro tiene la siguiente propiedad, ¿no? Un isóbaro, ¿correcto? Tiene diferente número atómico. Ya, ese dato lo tienes que saber, está en tu guía. Diferente número atómico. ¿Qué más? Tiene igual número de masa. Igual número de masa. ¿Y qué más? Y tiene diferente número de, ne de neutrones. Está en tu guía de UTP. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, como sabemos esos datos, entonces dice que son dos átomos disóbaros. Entonces vamos a dibujar los dos átomos disóbaros. ¿No? Ya sabemos que tienen, dice, igual número de masa. Lo dibujamos con estos datos, nos podemos guiar mejor. Y tienen, dice, diferente número atómico. Le ponemos Z1 y acá le ponemos Z2. Por eso es muy importante conocer los conceptos para poder resolverlo. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Vamos a continuar, entonces, resolviendo el problema. Ahora, miren. ¿Pero qué más? Dice, dos átomos de isóbaros siendo 8 la diferencia de tu número de neutrones. O sea, quiere decir que acá el neutrón 1... Y acá, neutrón 2, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Que el número de neutrones, ¿cómo se calcula? ¿Recuerdas? Por ejemplo, si queremos saber el número de masa, el número de masa o se vaya calculando el número atómico más n. ¿No ¿Cierto? Y si yo quiero el número de neutrones, pasaría a restar a menos z, y esto me daría igual al número de neutrones. ¿Cierto? Entonces, acá hay un número de neutrones y también dice hay un número de neutrones, pero ya sabemos como definición que tienen que ser diferentes, por eso que le he puesto N1 y N2. Ahora mira lo que vamos a hacer acá, como en los isóbaros. Vamos a hacer el número de masa. El número de masa aquí, ¿no es cierto? Sería igual a Z1 más más quién? Más el número de neutrones en este caso sería N1, el siguiente, como tienen igual número, entonces ponemos acá igual, sería igual a Z2 más N2, ¿no es cierto? Que sería el número de neutrones, mira, qué facilito, ya tenemos acá avanzado el problema. Pero ya sabemos que el número de masa de este, de este isóbaro son iguales, ¿no? Y como son iguales, entonces vamos a igualar estos dos componentes, vamos a igualar Z1, ¿no? Como hice el ejercicio anteriormente, más n1, ¿no? Igualamos, y esto sería igual a z2 más n2, ¿no? Muy bien. Ya tenemos ahí, ya casi resuelto el problema. Ahora dice, siendo 8 la diferencia entre números neutrones, entonces nos dan como datos que la diferencia hay entre sus números neutrones, quiere decir que el número neutrón 1, Menos el número neutrón 2 es 8. Y 46 es la suma de sus números atómicos. Quiere decir que la suma de sus números atómicos, perdón, sería Z, ¿no? ¿Cuánto vale el número atómico? Z1 más Z2 vale 40 y 46. ¿Correcto? Mira, con estos datos ya nos ayudamos aquí, ¿no? Para poder resolverlo. El primer dato que sacamos aquí, facilito. Mira, aquí lo vamos a poner para poder resolver rápido el problema. Decimos lo siguiente. Como hemos igualado esto, ¿no es cierto? Y ya sabemos que 46 es la suma de sus menos atómicos. Entonces, no hay problema en ponerlo, mira. Ya tenemos aquí. Pero esto es claro, tú dirás, esto hay que poner en una suma, ¿no es cierto? Pero mira lo que vamos a hacer. Como sabemos aquí... Que esto es igual al número de masa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocarlo de esta forma para poder entenderlo rápido el problema. Mira lo que voy a hacer acá. Voy a agarrar aquí, en este caso, Z1, ya, y 46, y el Z2 lo voy a pasar a restar, ¿correcto? Lo voy a pasar a restar, ¿no es cierto? Para tener el valor de Z1. Entonces, ¿qué diría aquí? Mira, Z1 sería igual a quién? A 46. Menos Z2. Más el número de neutrón 1. Y esto sería igual a Z2. Dirás, ¿por qué no le he cambiado? Porque a la hora que pase para allá, va a dar el mismo número. Entonces voy a poder ayudarme en resolver el problema. Ahora mira, vamos a continuar aquí resolviendo. Rapidito, mira. Tenemos 46. 46. Y como este Z2, con este Z2, este va a pasar a sumar, va a ser igual a qué? Igual a 2Z2, ¿no es cierto? 2Z2. Que son términos iguales. Pero ahora fíjate acá, mira. Acá viene la parte bonita del problema. Este N2 se va a mantener ahí. Este va a pasar con signo cambiado, restando, mira. Quiere decir que los números de neutrones de ellos se van a restar, como dice el problema, ¿no? O Entonces, sea, 46 es igual a 2 veces Z2, y ahí vamos a obtener el número atómico, ¿no? De, del isótopo 12. Esta cantidad, ¿cuánto vale esta diferencia? Vale 8. Entonces, esto lo pasamos a restar, y 46 menos 8, ¿cuánto nos da? 38, ¿no? 38 sería igual a 2Z2. Por lo tanto, ¿cuánto vale Z2? Z2, no valdría 38 entre 2. ¿Cuánto es? 19, ¿no es cierto? 19. ¿Correcto? 19. Pero aún acá tenemos la respuesta, dice determinar el número atómico. Ahora, ¿cómo sabemos del otro? Lo reemplazamos aquí, ¿no? Para saber si este es mayor o este es menor. Decimos Z1. No, para ir el otro número atómico. Sería igual a 46 menos 19. Claro que ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Cuánto sería 46 menos 19? Vamos a sacarlo aquí. Un poquito de la calculadora para ir rápido. Y decimos lo siguiente. 46 menos 19 nos sale 27. Y ya creo que todos tenemos la respuesta del problema. 27, ¿no? Y ahora, que nos está pidiendo el problema? Determina el menor número atómico. En este caso, la respuesta sería 19. Con eso, hemos terminado la parte de los tres ejercicios que dejó la profesora de química en estructura atómica. Espero que les haya gustado, chicos.